Reparametrización de curvas. Tomemos la siguiente curva. gama de T igual a T coma coseno de 4T seno de 4T. Y considera C igual a la imagen de gamma. Tomando la función f de s igual a menos s cúbica, y llamémosle c de s a la composición de f seguida de gama de s igual a menos s cúbica coma coseno de menos 4 s cúbica coma seno de menos 4 s cúbica. Como la imagen de gama es igual a la imagen de xi que es igual a c, Decimos que XI sí es la reparametrización de C. Tomemos un punto en la curva y veamos cómo se mueve al comparar ambas parametrizaciones. El punto recorre de una manera diferente a la curva dependiendo de la parametrización. Formalmente se hace en Rn una curva y Gamma una función que va de un intervalo en R a Rn, una parametrización de C. Si F es una función que va de un conjunto A en R a un intervalo InR es sobreyectiva, entonces ρ que es igual a la composición de F seguida de gamma, que va de A a Rn parametriza a C y es llamada una reparametrización de la curva. La regla de la cadena nos dice que la derivada de una función reparametrizada es la siguiente. Veamos cómo se aplica lo anterior en la curva presentada al inicio. La derivada de la reparametrización es la derivada si de S igual a menos 3S cuadrada por 1, menos 4 seno de menos 4S cúbica, 4 coseno de menos 4S cúbica. Veamos cómo cambia la derivada de XI conforme cambia S. Derivada de la parametrización derivada de la reparametrización. Hay otra forma de saber si la reparametrización cambia el sentido, si la derivada de la función que induce una reparametrización es positiva, no cambia el sentido, si es negativa, sí cambia. ¿Se te ocurre cómo saber cuál es el sentido de una curva simple cerrada? Modifique el código para crear más ejemplos.